En vídeos anteriores ya vimos, a modo de introducción, cómo programar dentro del código HTML. Vamos a dedicar este vídeo a profundizar un poco más en esa parte para poder sacarle más partido. Y lo primero que vamos a hacer eh, va a ser conocer un poco mejor las opciones que tenemos para definir condiciones. En el código que tenemos en pantalla vemos el ejemplo más básico. Simplemente tenemos un div al cual le hemos añadido una directiva vif. En el caso de que la variable opción sea verdadera, ese div, es decir, el texto opción 1, se verá en pantalla. He aprovechado un botón que he puesto en algún vídeo anterior para que simplemente al pulsar en él, cambie el valor de la variable opción de manera que podamos mostrar o no mostrar el div. Podemos ver también el código Javascript, código que a estas alturas ya no debería tener ningún problema. Simplemente se define una variable reactiva, se le asigna valor true y un método pulsando que únicamente lo que hace es cambiar el valor de opción al contrario que tenga en ese momento. Bien, vamos a cargar la página y a pulsar el botón y vemos que únicamente lo que hace es que va mostrando u ocultando el div opción 1. Bueno, pues vamos a ir investigando, vamos a ir jugando con este ejemplo para ir aprendiendo más cosas sobre, sobre las condiciones. Y la primera duda que puede surgir es saber si se puede poner como condición a evaluar no únicamente una variable, sino una expresión JavaScript. Duda que sabemos su respuesta, ya que ya hemos visto que View en la parte HTML permite incorporar expresiones JavaScript. Así, por ejemplo, me podría crear aquí otra variable, por ejemplo, número que valga 2, y en HTML podría hacer que la opción, mejor dicho que la condición, se cumpliera si opción es verdadera y además si número es igual a 2. Si grabamos, vemos que el resultado es exactamente el mismo que antes, pero si aquí, en vez de 2, ya pongo un 1, recargo, y veo que, por mucho que pulse, el div no aparece. Bueno, el siguiente concepto interesante, aunque creo que es un concepto obvio, es que eh, la directiva if no es que muestre o no muestre la etiqueta en la que se encuentra, sino que realmente lo que hace es que muestra o no muestra la etiqueta en la que se encuentra y sus descendientes. Es decir, si aquí, por ejemplo, coloco un párrafo, Vamos a quitar esa condición, lo grabamos, al pulsar el botón, recargamos primero, al pulsar el botón vemos que lo que desaparece y aparece no solo es el div, sino también son todos sus descendientes. Bien, pues me imagino que esto resultaría obvio, pero lo que no es tan obvio es que ocurriría si deseásemos ocultar a partir de la misma condición varias etiquetas HTML. Es decir, supongamos que este párrafo de aquí ya no está aquí, sino que está aquí. Y lo que queremos es que al pulsar el botón aparezca o desaparezca tanto el div como el párrafo. La primera opción sería copiar esto de aquí, copiar la directiva en el párrafo. Opción que sería funcional, pero que no hace falta pensar mucho para darse cuenta que no es muy práctica. Si el número de elementos fuera muy alto, si el número de etiquetas a controlar fuera muy alto, las labores de mantenimiento serían muy altas y sería muy sencillo que aparecieran errores. Así que la otra opción podría ser crear un contenedor, crear un contenedor que contenga todas las etiquetas que quiero eliminar. Es una opción que puede resultar funcional, pero que a lo mejor puede tener algún problema de diseño. Así que vi nos propone una opción, una opción más práctica, que es la de utilizar una etiqueta que se denomina template. La idea es que una etiqueta template a la cual añadiremos la directiva y en su interior colocaremos todas aquellas etiquetas que queramos ocultar o mostrar. Si grabamos y recargamos, vemos que el funcionamiento es similar al de antes, aunque en este caso mejor estructurado. Y por supuesto esto es un if, y sabemos ya que el if siempre tiene un compañero de batallas, que es el else. Así que podríamos hacer cosas como por ejemplo... Vamos a comentar esto. Y eh, vamos a intentar hacer cosas como, por ejemplo, colocar... Bien, de esta manera podemos trabajar con el else, que es muy sencillo, pero únicamente hay que tener en cuenta que ha de estar la etiqueta con el else seguida de la etiqueta en la cual estaba definido el if. Y que ambas etiquetas tienen que estar cerradas, es decir, este div se cierra con este div y este div se cierra con este. Están seguidas, este bloque está seguido de este, eso es obligatorio, y ambas etiquetas siempre tienen contenido propio, es decir, están abiertas y están cerradas. Vamos a recargar hola, adiós. Bueno, pues aparte del else, también tenemos el else if, es decir, podemos venirnos aquí y utilizar la variable número que hemos creado antes, para decir que si número es igual a 2, que ponga el adiós. Grabamos, y lo pone. En el caso de que número sea igual a 1, grabamos, recargamos, y vemos que Directamente no pone nada, únicamente muestra o no el texto. Bien, pues estas eh, opciones, este if, este else y este else if, pueden ser utilizadas tanto con una etiqueta normal, como hemos hecho en este caso, como con templates. Es decir, podemos aquí poner. y dentro poner algo como lo que teníamos antes. Vamos a probarlo. y vemos que funciona tal y como esperábamos. Bueno, y para acabar, además del if vivo allá de otra directiva condicional más, como es el Show. Ambas dos son muy similares, de hecho, a primera vista, su funcionalidad es la misma, pero lo que Show hace realmente es jugar con el display. Vamos a comentar esto... Y vamos aquí a poner nuestro div. Como teníamos al principio. Bien. Si en vez de vif ponemos v show Vamos a ver a cargar y vemos que la funcionalidad es la misma. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Cuándo utilizar una u otra? Bueno, pues como digo, Show lo que está haciendo es cambiando el display, poniendo el display de ese div a non, mientras que Live lo que hace es que cambia, renderiza de nuevo toda la estructura que le estamos diciendo, toda la etiqueta o todo el template. El Show es una opción mucho más limitada, no permite el uso de templates, no permite el uso de else, pero es mucho más eficiente. Y es la adecuada cuando tengamos un elemento que vaya a mostrarse o ocultarse muchas veces. Sin embargo, si lo que tenemos es un bloque de elementos más complejo y en el que ese juego de mostrar u ocultar se repita pocas veces, tenga poca variabilidad, es más interesante utilizar un if.